Buenos días y buenas tardes con todos y todas. Es un placer darles la bienvenida al taller de intercambio Sistemas de Bicicleta Compartida Eléctrica. Experiencias de Europa y Latinoamérica que hemos organizado en el contexto de Solutions Plus. Y bueno, antes de pasar a los detalles del proyecto, eh, los detalles del, del taller, quisiera contarles un poco más los detalles del proyecto Solutions Plus. Para quienes no lo conozcan, el proyecto Solutions Plus es el nombre corto de soluciones integradas de movilidad eléctrica urbana en el contexto del Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva Agenda Urbana. Este proyecto es un proyecto que ha sido financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea. Eh, empezó el 1 de enero del 2020, es decir, llevamos ya dos años de proyecto con un presupuesto total de 20 millones eh, de euros, alrededor de 20 millones de euros. Tiene un consorcio conformado por 48 socios, que son los que ustedes ven a la derecha, y una duración de 48 meses, es decir, hasta diciembre del 2023. El objetivo principal del proyecto es la implementación de 10 pilotos de movilidad eléctrica en varias ciudades alrededor del mundo, en Latinoamérica, los pilotos se implementan en las ciudades de Montevideo y Quito. El, la estructura del proyecto es la siguiente. Obviamente, los pilotos eh, son el nodo principal de la implementación del proyecto, pero este está acompañado de varios tipos de herramientas y componentes. Entonces, por un lado, tenemos herramientas para la evaluación del impacto de cada uno de estos pilotos. En el paquete de trabajo 2, que es justamente en el contexto en el que se están desarrollando estos eh, talleres, es el desarrollo de capacidades. El paquete, el paquete de trabajo 3 se concentra en el tema de modelos de negocio porque estamos eh, apoyando muy fuertemente la fabricación local de vehículos eléctricos eh, de todo tipo. Eh, y luego en el paquete de trabajo 5 eh, nos enfocamos en el tema de financiamiento, replicación y políticas que nos ayuden a avanzar hacia el escalamiento de este tipo de iniciativas que estamos implementando en los dos pilotos y luego en la ciudad de réplica. En este contexto, en el paquete de trabajo 2 que se enfoca en el tema de capacitación, eh, tenemos también, y les queremos invitar a participar, a inscribirse en el segundo curso en línea que hemos eh, organizado, todo esto bajo el liderazgo de POLIS y ONU Habitat, el, el, el curso de electrificación de buses e integración en, el, en sus sistemas de transporte público, este curso es, empezará el 17 de marzo y tendrá una duración hasta junio. Entonces, eh, pueden entrar a la página de Solutions Plus, que es solutionsplus.eu, para inscribirse en este curso. Este curso será dictado en inglés, pero tenemos planificado dentro de las actividades regionales hacer una segunda versión que sea en, con alguno de los contenidos de este curso en español. Adicionalmente, les quisiera comentar que eh, hemos invitado también a participar a este webinar, en eh, al, las ciudades que participan en el proyecto Descarbonizando el Transporte en Economías Emergentes. Este proyecto se implementa en cuatro países en el mundo. Uno de ellos es Argentina. Y en Argentina específicamente estamos trabajando con Resistencia, Neuquén, Buenos Aires y Bahía Blanca en algunos, de, algunos temas relacionados a movilidad urbana sostenible. Y eh, hemos decidido eh, compartir también esta invitación porque nuestro rol en el proyecto, nuestro rol como BUPERTAL Instituto al que represento es trabajar con las ciudades para identificar sus necesidades técnicas de capacitación, desarrollar escenarios de políticas locales, generar material de capacitación para las ciudades en conjunto con universidades, e identificar otras ciudades en la región para compartir experiencias. Entonces, también en este contexto, hemos extendido esta invitación a algunas ciudades argentinas y esperamos poder contar con su participación. Entonces, ya entrando en el contenido del taller, eh, este taller, como mencionaba, se, eh, se organizó en el contexto de Solutions Plus con el liderazgo de POLIS, así es que muchísimas gracias a Claudia y a Andrea, que están eh, apoyándonos también. Eh, y pasando un poco a la agenda del, del taller, eh, la idea es que, bueno, después de esta bienvenida, tendremos eh, los lineamientos para la planificación de sistemas de bicicleta compartida, a, car a cargo de Bernardo Baranda, director de ITDP Latinoamérica, Luego nos acompaña Mariana Cruz, coordinadora de relaciones gubernamentales de Tembici, que nos explicará el, los sistemas de bicicleta compartida desde la perspectiva del operador. Luego tendremos una ronda de preguntas, seguido de eh, los casos de bicimat del sistema de bicicleta compartida de Madrid. Luego, el sistema de bicicleta compartida Ecobici de Buenos Aires y, finalmente, el sistema de bicicleta compartida Ecobici en Ciudad de México. Finalmente, tendremos una ronda de preguntas y para finalizar, una encuesta a la audiencia y cierre. Le doy la palabra a Bernardo Baranda, que es director de ITDP para Latinoamérica. Bernardo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, María Rosa, por la invitación. Es un honor estar con todos ustedes. Eh, yo les voy a hacer una presentación eh, como introductoria respecto a la eh, planeación de sistemas de de bici pública eh, esta guía digamos eh, se puede por cierto descargar en nuestro sitio internet gratuitamente entonces eh, pero bueno voy a tratar de darles eh, un resumen ¿no? de lo más importante los elementos a considerar eh, entonces, pues como les decía, bueno, esta, esta guía es del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, donde trabajo, que es un think tank sin fines de lucro, que busca eh, promover el transporte equitativo y sustentable en las ciudades donde trabajamos. ¿no? Eh, entonces, bueno, el contenido de la presentación es el panorama actual, las oportunidades de los sistemas de, de bicicletas eh, compartidas. Eh, la, la importancia de la voluntad política y, y relacionarlo más que con temas de movilidad, creo que con temas de accesibilidad a eh, diferentes oportunidades que ofrecen las ciudades. ¿no? Eh, algunas eh, ideas sobre el establecimiento de objetivos y la planificación inicial, ya luego un poco más sobre la planificación y regulación del sistema, la importancia también de eh, que las personas usuarias o digamos la comunidad se involucre desde el inicio y luego bueno algunas cuestiones respecto a las operaciones del sistema el modelo financiero la implementación y eh, bueno, también pensando en cómo todo esto pues eh, las tecnologías cambian entonces no sabemos eh, qué va a pasar en un futuro pero bueno algunas ideas también al respecto entonces, como les decía, eh, este es de acuerdo a datos de, del Banco Interamericano de Desarrollo, ha habido una explosión, como saben, en la última década respecto a los sistemas de micromovilidad. Eh, casi todos los países de Latinoamérica tienen ya algún tipo de, de sistema y eh, yo diría que comenzaron mucho bueno, con bicicletas compartidas eh, en estaciones con, con anclaje, eh, después bueno hemos visto que también ha empezado a haber eh, toda una serie de, de bicicletas compartidas sin anclaje eh, y ahora bueno también con toda la tecnología el hecho de que las baterías se han vuelto más accesibles, más ligeras, eh, más baratas, eh, leve bicicletas eléctricas y bueno, eh, a esto también ha creado pues, sistemas híbridos eh, y bueno, algo que es muy importante siempre es considerar la integración con el transporte público no algo de que siempre es, es, es fundamental es esta intermodalidad con el transporte público seguramente en la presentación por ejemplo de aquí de la Ciudad de México se hablará de la importancia de colocar las estaciones cercanas a eh, las, también las terminales o las estaciones importantes de transporte público y bueno, también desde luego integrarlo con todos los diversos sistemas que hay en, la, en las ciudades, ¿no? Eh, lo que decía yo, el modelo operativo, el sistema eh, por sí solo generalmente no puede generar eh, suficientes ingresos, aunque bueno, ahora Bogotá está eh, probando el eh, que sea totalmente financiable a partir de, de la eh, publicidad y el patrocinio, pero bueno, es, es un caso, es, eh, la verdad, eh, eh, eh, raros. En general, eh, se necesita que haya, desde luego, voluntad política al más alto nivel y que también haya eh, compromiso en, la, en el apoyo, en toda la construcción del, de los sistemas, a, no nada más a corto, sino a mediano y largo plazo, ¿no? Y yo lo que les decía, bueno, también la cuestión de que el acceso es lo que más importa más que, digamos, el, el facilitar eh, la, la llegada a los destinos más importantes, a las oportunidades de empleo educativas, eh, y desde luego pensando en las poblaciones más vulnerables, es lo más importante respecto a la planeación e implementación del sistema de bicicleta pública. Eh, finalmente el proceso de planificación es identificar los objetivos digamos ver por ejemplo pues qué, qué es lo que se busca de, respecto a reducir tiempos de viaje eh, hacer reducir emisiones hacer más menos eh, costosos los traslados eh, y bueno ya tenía, estableciendo esto eh, es bueno tener estos eh, talleres y procesos para, ir en, para involucrar a, a por ejemplo, a los grupos que impulsan el uso de la bicicleta en las ciudades. Y ya después se puede determinar el área de servicio, pues se puede comenzar con un área eh, pues, eh, de piloto o digamos este, de una fase inicial que luego se vaya expandiendo. Luego, bueno, elegir el tipo de bicicletas. Eh, es importante y ya también tomar en cuenta la eh, estimación de la planificación financiera eh, a través de diferentes modelos. ¿no? Eh, los sistemas de, de con anclaje, bueno, como saben, es infraestructura más pesada, más costosa, pero también da la, la, el mensaje de que es algo más, eh, ahora sí que más permanente eh, y bueno, ahí pues se tiene que ver desde cuestiones de la ubicación de las estaciones, el tamaño de las estaciones, el tipo de las mismas, ¿no? Esto también ha ido cambiando, eh, generalmente pues un inicio no eran sistemas automatizados, ahora ya, ya es mucho más fácil eh, liberar las, las bicicletas a través de una membresía o si, no, aplicaciones en, en teléfonos móviles, ¿no? Eh, los sistemas sin anclaje, que también, eh, como saben, son mucho más baratos, eh, pero bueno, también es importante delimitar ciertos perímetros e, y reglas de operación eh, para cumplir con eh, cuestiones como que no eh, sean, eh, se estacionen en, en las aceras peatonales y todo, todo esto, ¿no? Y todo esto, bueno, se tiene que estar monitoreando y evaluando a lo largo del tiempo. Eh, luego bueno siempre si, idealmente se debe de esto acompañar también con infraestructura no son nada más las bicicletas sino también el, el generar infraestructura eh, segura es fundamental para el éxito de estos sistemas y luego bueno obviamente las, las bicicletas y los sistemas de tecnología y mecanismos de pago. Eh, por ejemplo, eh, este es un comparativo en dos ciudades, uno es Rosario, Argentina, el otro en Washington, en Estados Unidos. En un caso, eh, ese, las estaciones se pusieron muy cerca de las ciclovías, mientras que en Washington no tiene tanta cercanía con las estaciones, pero sí en una zona central donde eh, también ya hay una, digamos, una importancia de, en cuanto a la cantidad de, de viajes y uso de la bicicleta, ¿no? Eh, Luego, bueno, lo que decía yo, la participación de la comunidad, explicar el, el porqué, el, el, la, la, todas las, las razones de hacer estos, estos eh, sistemas. Eh, luego, bueno, también que los eh, tengan una identidad, que tenga una, toda una, una cuestión de comunicación, de marketing y que eh, desde luego pensemos en cómo... Eh, hacer que estos sistemas sean para, para todas las personas no pensar en por ejemplo los los tramos más eh, riesgosos no de, de, de donde se tienen que trabajar para eh, tal vez reducir velocidades o hacer infraestructura protegida eh, cuestiones como si eh, el uso de, de casco no que en general recomendamos que sea impulsado más no obligatorio eh, luego, bueno, pensar en, en teléfonos inteligentes para tal vez, o sea, no, no todas las personas pueden acceder a estos servicios. Entonces, cómo hacer también eh, tipos de membresías si es que no nada más dependan de tarjeta de crédito y teléfonos inteligentes eh, a través de tal vez de, de otros criterios. Luego, los, por ejemplo, los mínimos de edad o si se va a dar algún tipo de apoyo para personas de bajos recursos y eh, así como personas con discapacidad. Eh, ya después las operaciones del sistema, eh, bueno, se puede ver si va a ser eh, eh, una contratación pública a través de permisos eh, o una mezcla eh, de contratación pública y de permiso público, así como tener en cuenta quién va a tener la propiedad de los activos, ¿no? Puede ser de propiedad y operación pública o puede ser de operación pública y operación privada o también puede ser de propiedad y operación privada, ¿no? Eso depende del análisis financiero, también de las condiciones de la, la ciudad y la estructura de la contratación uh, esto siempre es muy importante que sea a través de niveles de servicio ¿no? Finalmente el, la contratación si la va a operar un privado tiene que estar eh, relacionado mucho a los eh, niveles de servicio en cuanto a la, la disponibilidad de bicicletas el mantenimiento de las mismas la eh, información al usuario eh, todo esto no eh, y luego bueno ya el modelo financiero generalmente eh, los costos de capital y financiamiento lo más eh, caro desde luego son las estaciones y las bicicletas eh, pero bueno, esto también tiene que, generalmente que venir acompañado de un software para, para poder este, eh, de, de acceder al, al sistema digitalmente y luego también pues, tener un centro de control, depósito y unidades de mantenimiento y redistribución de las bicicletas para que haya disponibilidad en las diferentes estaciones si es que se, se opta por un sistema de este tipo. En cuanto a los costos operativos, bueno, pues obviamente el personal para operar todo esto, para llevar a cabo el rebalanceo de las bicicletas a las estaciones, el mantenimiento de las mismas, el centro de control y atención al cliente y desde luego tomar en cuenta el marketing de información al cliente que también es un costo para quien opere el sistema y así también, como contar con seguros para eh, casos de accidentes o antirrobo y demás. ¿no? Eh, también importante los, ya considerar el flujo de ingresos: si va a ser alguna parte de financiamiento del gobierno, si va a ser eh, patrocinio, inversión privada o eh, mediante. Eh, de préstamos o algún otro tipo, eh, eh, también desde luego las tarifas de las personas usuarias y los ingresos publicitarios, ¿no? generalmente pues, los sistemas es una mezcla de todos estos. El, los costos de capital y financiamiento, eh, por ejemplo las que se usan en Portland, en Estados Unidos, eh, que son bueno bicicletas con tecnología bastante avanzada, eh, son, son realmente más costosas que las que utilizan una tecnología tradicional, ¿no? pero en general ya están empezando a, eh, a eh, digamos, a, a hacer eh, eh, consorcios estos, los operadores de bicicletas con los proveedores de bicicletas, y bueno, siempre es bueno invertir en una bicicleta que, permita, eh, tenga una vida útil de, de, de tiempo considerable. ¿no? En cuanto a los costos operativos, eh, el rebalanceo de bicicletas eh, es importantísimo porque, bueno, obviamente no queremos tener eh, eh, estaciones o áreas de bicicletas sin estación vacías, eh, sino que haya a lo largo del día un equilibrio entre... Esa disponibilidad y los destinos más importantes y los orígenes, ¿no? Esto generalmente es uno de los costos más significativos de un sistema, ¿no? Y luego, bueno, los flujos de ingresos, ya, ya hemos este, mencionado, hay, hay ya una diversidad, hay este, desde publicidad, eh, sin embargo, bueno, hay que en cuenta también que en ciertos mercados la publicidad y el patrocinio valen más que en otras ciudades, ¿no? Obviamente lo que cuesta un patrocinio, lo que aporta un patrocinio de un banco en Nueva York en las bicicletas, pues es una fuente muy importante de, de ingreso, ¿no? Eh, luego, bueno, el... La, otros, otras cuestiones relacionadas con lo, la implementación es ya propiamente las bicicletas, las estaciones. En general, eh, si recomendamos que haya eh, estaciones que no sean nada más eh, puras bicicletas eh, sin anclaje, pero puede haber una mezcla ¿no? también. Y luego, bueno, eh, la, ya una vez que se implementa, se puede hacer un lanzamiento, eh, si es sobre todo parte del gobierno, eh, ya teniendo en cuenta la retroalimentación de, con la comunidad y los especialistas y el modelo financiero, hacer pruebas del funcionamiento de las mismas eh, y ver cuestiones como los horarios y otras, otras cosas ya en la operación, ¿no? Eh, también eh, lanzarlos, eh, hacer alianzas con los medios de comunicación para que se conozcan las bondades del sistema y cómo va a operar y ya luego hacer el lanzamiento formal. ¿no? Y luego, bueno, tener el análisis de éxito. Sabemos que estos sistemas pues, pueden ayudar mucho en reducir emisiones, en aumentar la... La salud de la población a través de la actividad física, eh, la economía también, si se por ejemplo, si se integra mejor con el transporte público y los sistemas de, de, de pago, eh, también en, en ayudar a la eh, seguridad de los traslados, hacerlos más, más rápidos y seguros, pero bueno, otra vez más la importancia de tener mayor acceso que, que, que de eso se trata, ¿no? Y, eh, por ejemplo, algunos, ay, perdón, algunos eh, indicadores de operación ya se pueden hacer. Por, luego, eh, por ejemplo, la cantidad de, de la densidad de estaciones versus el costo por viaje, ¿no? Ahí vemos, esto fue algo que, que estudió el ITDP hace algunos años. La Ciudad de México salía muy bien eh, evaluada, al igual que Barcelona, Montreal, León, León, León, León Tener eh, varias estaciones en metros cuadrados y tener relativamente costos bajos de operación. Otra manera de medirlo es, por ejemplo, las bicicletas por cada mil residentes en el área donde se lleva a cabo estos sistemas versus también los costos operativos de, de viaje, ¿no? pero bueno, estas son algunas de las otras maneras de evaluar la operación del sistema, es la cantidad de usos que se le da a la bicicleta diariamente, o la disponibilidad de las mismas a lo largo del día, etc. ¿no? En el lanzamiento, por ejemplo, eh, en el caso de la Ciudad de México, después de ocho años que se llevó a cabo, eh, eh, se llevó en 2018 la incorporación de bicicletas eléctricas, o en el caso de Atlanta, en el 2016, el alcalde mismo fue el que, el que la, la, la inauguró, entonces eh, es así como se, se hacen este tipo de, de lanzamientos, pero ahora en el caso de la Ciudad de México ya se Acaba de anunciar la expansión en este año al sistema casi 10 mil, más de 9 mil bicicletas y a más áreas de cobertura. Entonces, bueno, pues esto es interesante ver que estos sistemas sí pueden ser eh, sostenibles a lo largo del tiempo, ¿no? Y eh, finalmente las ciudades deben de posicionar el uso de las bicicletas como un mecanismo para ayudar a alcanzar estos objetivos a gran escala, eh, y monitorear y evaluar el rendimiento del sistema ¿no? eh, obviamente pues sabiendo cómo cambia todo esto las tecnologías, eh, los patrones de demanda obviamente los temas de incorporar temas de género eh, se deben de tener mecanismos para, para medir y eh, a readaptarse y mejorar continuamente ¿no? y eh, pues, creo que estos sistemas están cambiando eh, y al final de lo que se trata es pues, de lograr una movilidad más sostenible ¿no? con ayuda de estos sistemas y eh, ahí está la página de ITDP ahí pueden eh, descargar la, las, las guías y los reportes que tenemos y les agradezco por su atención Muchis, Muchísimas gracias Bernardo y muchísimas gracias por este recurso que pones a disposición de toda la audiencia, creo que Será muy útil para todos consultar eh, la guía que ustedes han preparado. Eh, la vamos a compartir, por supuesto, con toda la audiencia una vez que les enviemos el mail de seguimiento. pero Mientras tanto, quisiera darle la bienvenida a Mariana Cruz. Eh, Mariana, no sé si estás por ahí. Bienvenida. Eh, Mariana es coordinadora de Relaciones Gubernamentales de Tenvisi. Ella nos va a presentar la perspectiva desde el operador de sistemas de bicicleta compartida eh, en varias en varios países y ciudades de Argentina Brasil y entiendo que también en Chile así es que bienvenida Mariana tienes la palabra muchas gracias, gracias. Y, sí por, por si acaso tiene algún problema con la pantalla o ¿Sí? si no me oye bien por favor avísame. Eh, bueno Primeramente hay que explicar un poquito de quién es, Tembici. Tembici es la hoy hoy día ya es la empresa eh, líder en micromovilidad de América Latina. Tenemos ya 10 años con 800 colaboradores, de, eh, más de 3 millones de usuarios. Ah, como has dicho María Rosa, tenemos, ya estamos en, en muchas ciudades de Brasil. Eh, también estamos en Buenos Aires, en Norte, en en Argentina, en Santiago, en Chile. Y recién inauguramos, la, lanzamos el sistema de, de Bogotá, en Colombia, hace un par de semanas. Eh, y un poco, ¿por qué uh, nuestros pilares? ¿no? ¿Por qué los, los usuarios nos prefieren? Uh, tenemos que uh, el sistema que sea siempre asequible, disponible, que sea confiable, tenga calidad, entonces uh, para que las personas, las personas siempre tengan, creo que mucho es lo que Bernardo estaba diciendo antes: que mucho que la gente se, tenga la motivación para utilizar la, eh, la bicicleta que sea más que un sistema, pero un, uh, de pensado de una forma un poco más global. ¿no? Entonces, que el sistema ya sea eh, las bicicletas compartidas en la oferta más asequible, más económica para la, el viaje de de de tramos más cortos que lo que tenemos como de, uh, de bicicletas no mecánicas hacia 5 kilómetros y de bicicletas mecánicas hacia 8 kilómetros, más o menos. Y ahí podemos mirar un poco eh, este ejemplo acá, que es de un ejemplo de San Pablo, uh, una de, nos, de nuestros tramos más típicos, que es cuando sale acá hay un, una estación de metro Uh, y para acá una concentración muy grande de oficinas. Y la gente cuando hace este, este trayecto, si lo hace en bus, en Uber, en, en scooter o en docles se ve que la, el sistema de bicis compartidas uh, con estación, estación con, bicis compartidas con anclaje, es el sistema que es más económico también porque Intencionalmente lo hacemos con uh, precios más uh, con más ventajas para los, el, eh, los usuarios fidelizados para que ellos uh, realmente lo tengan como un, un hábito, lo tengan como eh, la, una parte de su rutina, ¿no? Entonces la uh, es el, el modo de, de viaje que es más rápido, pero también el más asequible para los pequeños, eh, los viajes más cortos. Y la gran base de todo, de todo nuestro, nuestro sistema, claro, es la tecnología que utilizamos, también que Bernardo le estaba diciendo la, la importancia ¿no? de utilizar un sistema con eh, bicicletas que tengan uh, largo plazo, ¿no? que tengan una vida útil uh, más larga. Eh, nosotros utilizamos la tecnología PBSC, la tecnología canadiense, que es utilizada en muchísimas partes del mundo. Eh, se tiene que, esta tecnología, las bicicletas tienen tiene una vida útil de 10 años. Entonces, que, uh, cuando llegamos a, la, elegimos eso porque cuando llegamos a una ciudad, en realidad queremos, eh, queremos de verdad ser parte de la ciudad. Así que. Hacemos todo el plan para que estemos ahí por lo menos por 10 por años. Entonces, que el sistema eh, dure por 10 años, que pensemos en un cambio de cultura, que pensemos en, eh, en inversiones en la ciudad que nos permitan eh, pensar en largo plazo. Um, y un poco en el detalle de, de qué es esta tecnología ¿no? de, de la bicicleta, Uh, son bicicletas ya proyectadas realmente para ser compartidas entonces um, uh, sus piezas no son fácilmente cambiables para otros otros tipos de bicicletas lo que también ayuda mucho en la parte de uh, de seguridad no como de, de vandalismos para para que no no se tiene la motivación también para uh, sacar piezas de la de la bicicleta para utilizar en otras bicicletas que son bicicletas privadas o, o sea, para venderlas o cosas de ese tipo. Como Hay que pensar en, en, algunos, en algunos detalles, así cuando se hace una inversión tan grande en una ciudad. Eh, acá se ve, por ejemplo, el, el dispositivo de, uh, de bloqueo de la estación es un dispositivo bastante innovador y uh, muchísimo probado que es eh, prueba de robo. Entonces, también muy robusto. Uh, la parte del incómodo, la parte de iluminación también, claro, observamos mucho la reglamentación eh, de, de tráfico, ¿no? La de, de seguridad viaria de, las, de la ciudad a donde vamos para poner las, eh, los refletores eh, frontales, traseros, laterales, en ¿sí? fin. Y algunos detalles también cuando pensamos en bicicletas compartidas, por ejemplo, de... Protector de cadena eh, es un detalle que, se, que puede a, hacer una gran diferencia para cuando la gente eh, piensa en utilizar la bicicleta para ir al trabajo. ¿no? Entonces, siempre cuando pensamos en las bicis compartidas, eh, pensamos que eh, en formas de motivar a la gente que, eh, que utilice las bicicletas para sus actividades cotidianas y que cada bicicleta sea utilizada por lo menos de cuatro a ocho veces al día. Eh, entonces, siempre en ubicaciones que tengan más uh, motivos de uso y también de los puntos que, eh, estos pequeños detalles que, que pueden uh, incentivar el uso. Para las bicicletas eléctricas, tenemos también la, el sistema es muy, muchísimo parecido. Uh, ella es un poco más eh, un poco menos ligera <ríe> un poco más eh, pesada eh, la autonomía de nuestro sistema la autonomía de batería es de 60 kilómetros lo que es muy bueno para para contextos urbanos y hacemos la uh, la, la recarga eh, de dos maneras tenemos las, eh, las estaciones que lo hacen la, la recarga pero también para las las ciudades en que aún estamos haciendo las instalaciones para permitir esta, esta recarga eléctrica en las estaciones la uh, hacemos con el, uh, el medio del día. Cuando vamos a hacer el rebalanceo también sacamos las bicicletas para hacer un, un poco de recarga en nuestra, en nuestra bodega y después la retornamos al sistema. Eh, entonces, hoy día trabajamos con las dos, las dos formas, porque ya tenemos eh, datos de que, claro, las bicicletas eléctricas son las favoritas de las ciudades, entonces si, si hay, en las ciudades en que hay las dos opciones, eh, las eléctricas son muchísimo más utilizadas, hacia tres veces más, eh, entonces es importante que, estén sin, eh, que sean cargadas muchísimas veces. Eh, al día. Bueno, un, un par de veces al día, cada una por lo menos. Eh, también son, son bicicletas que por, ser, por estar proyectadas para, para ser compartidas, ellas son más fáciles de, de utilizar, porque claro, también partimos del, de la premisa de que la, los usuarios... No necesariamente son ciclistas de mucho tiempo, ¿no? Hay mucha, hay mucha gente que utiliza el sistema de bicicletas compartidas como una primera experiencia para utilizar la bicicleta en la ciudad. Entonces, por eso la preocupación de que sea una bicicleta fácil de pedalear, para que las ubicaciones de donde están, estén lo, las estaciones sean eh, ubicaciones que sean uh, fáciles de, de sacar la bicicleta, de devolver la bicicleta, de a salir de ahí y buscar a, a iniciar un, un trayecto hacia un punto o el otro uh, porque también tenemos que partir de esta de esta premisa uh, está un poco la, la visión de, la, de las estaciones entonces tenemos la, la cartelera eh, donde podemos poner la forma inteligente de publicidad las las estaciones que no son eléctricas ellas eh, pueden ser uh, tener la parte su parte de inteligencia alimentada por por los paneles solares uh, y también algunas tienen la interfaz de pago que puede ser útil para los puntos principalmente que son más de eh, usuarios esporádicos o eh, usuarios que son uh, de experimentación no como hay mucha gente que tenemos eh, datos también de mucha gente que utiliza la bicicleta por primera vez en un domingo, por ejemplo, que sería un us usuario por, eh, blessed, uh, um, pero después, eh, después de conocer bien el sistema lo incorpora con, como un hábito para todos los días de la semana, entonces a veces Ponemos estos, estos puntos en algunas áreas estratégicas de las ciudades para que sean el primer, primer contacto de, de la persona con el sistema. Y específicamente de la operación TENVICI, eh, tenemos una preocupación muy grande con toda la parte, eh, con toda la parte de la calidad del sistema uh, en concreto, que es, por ejemplo, uh, toda. Eh, todo que esté, que, todo que involucre la bicicleta, el sistema Ten Bici es operado por Ten Entonces tenemos nuestra, uh, nuestra producción local, ¿no? Que en Brasil traemos, claro, una parte de la, de la tecnología de Canadá, como, como mencioné, pero armamos las bicicletas, eh, hacemos la customización de las bicicletas todo en Brasil. Eh, con un control muy grande de, de calidad y que nos permite hacer una reducción grande de capix uh, y después la, les enviamos para las otras ciudades la parte de uh, de operación de rebalanceo de uh, del equipo de prevención y pérdidas de uh, de marketing todo de atención al usuario todo lo que se de todo lo que sea de, de un sistema bici es operado por Tembici para que ten, tengamos la visión completa de cómo está el sistema y también uh, el control de, de la calidad de, de este sistema. ¿Y cómo elegimos los puntos donde poner las, las bicicletas? Eh, siempre acá decimos que nuestro corazón de la de la compañía es del equipo de planeamiento urbano, que es el equipo que hace el estudio de las ciudades para uh, combinar la parte de motivación, comodidad, integración modal uh, y elegir los puntos de las ciudades que pueden tener el máximo de aprovechamiento de, de esta infraestructura. ¿no? Entonces, uh, a veces... Tenemos algunos cuestionamientos de por qué no poner en una parte de la ciudad donde sale mucha gente por la mañana, por ejemplo. Eh, pero la idea de un sistema de bicicletas compartidas es que sea compartida por todo el día. Entonces uh, es importante que, sea, que esté concentrado principalmente en uh, ubicaciones que tengan muchas motivaciones de uso, como trabajo, estudio, ocio compras, ejercicio, entonces que sea uh, muchísimas, muchas eh, motivaciones de uso y que mucha gente lo pueda aprovechar por ser un, un sistema compartido. Y, y siempre utilizamos también muchísimo los, los guías de ITDP que, uh, para que las, las estaciones tengan, estén adensadas. Uh, con una media de 300-400 metros de entre cada de estación para que podamos eh, maximizar las opciones de viaje entre estas estaciones. Si, si tenemos el mismo número de estaciones um, en dos subgrupos, por ejemplo, te, tenemos menos opciones de viajes de que poner a estas estaciones en un gran grupo con eh, estas premisas de 300, 400 eh, metros entre, de una y la otra. Ah, y un poco el rebalanceo de las estaciones. Eh, decimos mucho que nuestro, nuestro sistema es estabilizado en el estudio de los datos. Nos estamos, estudiamos los datos de las estaciones, de las bicicletas, eh, todo, todo el día y todos los días. Entonces acá un poco de cómo hacemos la, el mapeo de rebalanceo, por ejemplo. Uh, tenemos acá un mapa de, de cómo se ve el sistema, un poco zoom out. Y después como cada, cada pequeña estación para que estemos eh, atentos para planear el setup. Eh, tenemos el setup de la mañana, de la tarde, de la noche, pero también hacemos el rebalanceo uh, durante el día cuando uh, las estaciones están uh, con o bien con pocas, con pocas eh, anclajes libres o pocas, pocas bicicletas. Y claro, para eso también monitoramos mucho cómo están las... Eh, lo que ocurre en la ciudad en sí, por ejemplo, si hay uh, algún evento específico en la ciudad, si hay algún cambio específico en la ciudad ahora, por ejemplo, con lo de la pandemia, tuvimos un cambio muy grande de cómo hacer el balanceo, entonces por eso uh, trabajamos en conjunto la, de diferentes equipos de, uh, del monitoreo de lo, lo que ocurre en, en, fuera de la, en la en las ciudades y eh, adentro en la tenbici para planear el rebalanceo de las estaciones y para eh, para hacer el rebalanceo utilizamos algunos vehículos ahora estamos en una en un cambio para utilizar vehículos eléctricos específicamente con la preocupación con la parte clara de emisiones y todo y también tenemos algunas eh, algunos estudios de cada ciudad, eh, cada ciudad la, cuáles son los perfiles de ciudades que pueden tener más necesidad de rebalanceo o menos necesidad de rebalanceo. Por ejemplo, el Río de, de Janeiro uh, tiene, tiene menos necesidad de rebalanceo que San Pablo, por ejemplo. Entonces, hay formas de hacer estos, estos estudios previos para ya hacer este cálculo y considerar esto en el Tamaño de las estaciones y la ubicación de las estaciones también para disminuir un poco esta, esta necesidad. Ah, también ¿Selana? ¿Sí? Disculpa que te interrumpa, te quedan eh, uno o dos minutitos. Claro, claro, ya estoy terminando. Gracias. Hablando un poco del sistema de protección, ah, tenemos un equipo específico de prevención y pérdidas que para la prevención... Tienen algunas features principalmente en, el, en la aplicación, en la, en la app, porque, eh, bueno, allí ya pueden prevenir que, que uh, se haga algo con, con la bicicleta. Y también tenemos, claro, GPS, trabajamos con geofencing y ponemos algunos puntos de, de alertas de, en las bicicletas. Tenemos también un... Uh, una, ¿cómo se dice? Um, un, un dato de que el índice de vandalismo es muy bajo por dos puntos. Claro, tenemos el equipo súper dedicado 100% a esto, pero también a la gente le cuida mucho a los sistemas, le cuida mucho a los sistemas, principalmente para las ciudades donde asumimos sistemas antiguos que utilizaban tecnologías antiguas que podemos comparar eh, los índices de vandalismo. está eh, es muy uh, muy bueno con, a comparar esto porque ahí podemos eh, ver la, el éxito del, de nuestro sistema de bicicleta uh, también compartimos datos con con las nuestras contrapart contrapartes para el diseño de políticas públicas solemos compartir en un formato así súper dinámico uh, también claro con muchísimos universitarios se acercan para Um, solicitar datos para sus estudios, tenemos rondas de charlas con cicloactivistas normalmente en un carácter mensual o trimestral o algo como así, pero siempre uh, compartimos muchos datos para la formulación de políticas públicas, tenemos esto como un gran pilar. Y claro, uh, por fin, aparte de la viabilización del proyecto, uh, para la sustentabilidad del proyecto... Eh, una preocupación grande es el plazo del proyecto, como había dicho antes, que cuando entramos en la ciudad tenemos la preocupación de estar en la ciudad por medio, largo plazo, por, por lo menos 5 o 10 años. Entonces el modelo jurídico es importante y también la sustentabilidad financiera del proyecto. Y para eso utilizamos uh, la publicidad, la, los planes de usuarios y los ingresos de patrocinios. Nosotros no tenemos... Eh, formato de sponsoreo con uh, de, de las ciudades de, uh, pero solemos utilizar este tres, tres tipos de, de para la viabilización de sustentabilidad del la, de la financiera del proyecto para que tenga uh, no esté dependiente de una sola fuente Um, y es esto, siempre trabajando en conjunto con la sociedad civil y el poder público para, para el éxito del proyecto. Perfecto. Ahorita tenemos una pequeña pausa para preguntas, así es que más bien invitarle a Bernardo. Creo que él eh, contestó eh, privadamente el, la pregunta que se había hecho. Y las preguntas que se hicieron en esta primera parte están muy enfocadas en el tema del tamaño de la ciudad. ¿Y qué tipo de eh, sistema de bicicleta compartida podría implementarse en los diferentes modelos de ciudades? Entonces dice, por ejemplo, hay modelos de sistema de bicicletas compartidas diverso, eh, diversos, exitosos para distintos tipos de ciudades, es decir, menor a 50.000 habitantes, entre 50.000 y 10.000 habitantes, de 100.000 a 400.000 400 o mayores de 400.000. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta también está relacionada con un tema del tamaño de la ciudad, que es ¿cuál es la autonomía de las bicicletas? En el caso de bicicletas eléctricas, ¿cuál es la autonomía de las bicicletas para una ciudad de 200,000 habitantes con pendientes superiores al 8%? Esas son las dos preguntas. Entonces, eh, no sé si es que quieres empezar con la, con la respuesta, eh, Mariana. Sí. Claro, cuando hay la, el uh -huh. nivel de las ciudades es muy importante que tengamos las bicicletas eléctricas, que para los que ya hayan eh, probado es muy interesante porque realmente parece que estás eh, en el plano. Uh, entonces, uh, en las ciudades donde hay un pendiente muy, uh, muy alto, uh, solemos utilizar más un, un, un porcentaje mayor de bicicletas eléctricas. Eh, la, la durabilidad de la, de, la, de la batería es de 60 kilómetros, la autonomía, perdón, la autonomía de la batería es de 60 kilómetros, pero cuando tenemos eh, menos de uh, 20% de la batería, no, no se saca del, de la estación, entonces no... Uh, puedes, si ya está con la bicicleta, puedes continuar pedaleando, pero no se puede sacar de la estación eh, y ahí ya la recargamos si tenemos que sacarla o ya se queda en la estación para recargarse. Um, de formas de, para diferentes tamaños de, de, de las ciudades, uh, no tenemos tantas experiencias con, con ciudades muy pequeñas. Tenemos una experiencia en, en Brasil, en la ciudad de Vila Velha que es una experiencia muy exitosa en realidad. Um, las bicicletas son súper utilizadas, lo que pasa es que es un sistema un poquito más chico y que tiene uh, dos sponsoreos Tuvimos que buscar dos patrocinadores para que sea posible uh, mantener el equilibrio económico. Porque lo habían preguntado antes, ¿no? Los principales retos yo creo que es... Eh, garantizamos el equilibrio económico del sistema para que sea posible mantener eh, la calidad del sistema. Entonces, las ciudades más pequeñas suelen tener menos eh, oportunidades de gran inversión de sponsorio Entonces, eso es un, una dificultad. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariana. Eh, cuando te refieres a sponsoreo, te refieres a lo que ustedes tienen, por ejemplo, en las ciudades brasileñas, que es el Banco Itaú, ¿no es cierto? Es decir, sí, una es. compañía grande, un banco que les da algunos recursos por tener su, sus bicicletas brandeadas con la marca de esta compañía, ¿verdad? Sí, eso. Uh, y les voy a enseñar, por ejemplo, lo de... Si me permite compartir un momento la de vi la vela porque creo que la de, de Itaú tiene muy claro, ¿no? Con los de... Se ve la, la misma bicicleta pero en azul. Entonces, en un lado es Sam y en el otro lado es... Eh, un, son dos... Un adreno es un banco y en el otro lado es un uh, agente de salud. Uh -huh, uh -huh. Sí. Entonces... Um, tenemos muy claro las, las, las naranjas de, de Itaú, pero, por ejemplo, en Brasilia tenemos las rosas, que so, es nuestro color. Eh, uh -huh. En cada ciudad tenemos un, un color y ese, el sponsorio es muy importante. El porcentaje, normalmente tenemos este, tres tipos de uh, las variables que mencioné. Entonces, el, el uh, ingreso de usuarios, el sponsorio y las pantallas, ¿no? la, la publicidad, cada uno responsable por unos 30%, 30 de, de, de, los, eh, de los ingresos de la compañía. Perfecto, muchas gracias. La última pregunta es si es que vamos a compartir, bueno, vamos a compartirles las presentaciones y si es que eh, están de acuerdo los ponentes, les compartiremos también los contactos de los ponentes. Um, y la última pregunta que yo tenía, porque ustedes tienen mucha experiencia en la implementación de sistemas de bicicleta compartida en la región, entonces preguntarte, porque es uno de los temas que, que surgió, es si es que um, ustedes tienen algún, algún sistema que esté articulado al sistema de transporte público de alguna forma, uh, si es que tienen alguna experiencia con eso y cuáles crees que son los retos principales para hacer esa integración. Ah, no sé bien qué, cómo, cómo defines um, articulados. Lo que tenemos hoy es, um, se puede hacer el desbloqueo de las bicicletas con la tarjeta del transporte público. Entonces, eh, si es de São Paulo con billete único, si es de, um, bueno, de cada ciudad tiene una tarjeta específica y puede utilizar el, la, tu tarjeta de transporte de la, de la ciudad en la que está para hacer el desbloqueo. Uh, tenemos eh, voluntad, de, o tenemos ganas de hacer uh, la integración para que el pago también sea por la tarjeta de transportes públicos, pero aún no logramos hacer eso por una cuestión de legislación. Entonces, en una cuestión legislativa por eh, bloqueos de, eh, de posibilidades de uso de la tarjeta en sí, pero en la tecnología la tenemos. Eh, pero la... Siempre que vamos a hacer la, la planificación urbana, la planificación de la ubicación de las estaciones, tenemos una gran preferencia por los puntos donde hay eh, transbordo. Entonces, puntos donde eh, la gente llega con transporte de masa principalmente, terminales de ómnibus, de, terminales de, de, de metro y eso. Y tenemos eh, dos, en San Pablo, por ejemplo, tenemos dos puntos donde... Eh, además de uh, las personas poder sacar nuestras bicis también las pueden guardar sus bicis privadas porque también en las ciudades a veces es uh, la gente no prefieren no utilizar las propias bicis por no pensar dónde guardarlas por no, en fin, por eh, buscar un poco más de libertad se pueden guardar sus propias bicis y sacar nuestras bicicletas y estos puntos son puntos que también son Um, cerquita de transporte de masa, de dos, dos puntos de metro. Eh, no Perfecto. Si... ¿Sí? sí, sí, muy bien. Muchísimas gracias. Eh, la verdad es que unos insumos muy interesantes que nos das. Eh, y ahora, bueno, le quisiera dar la palabra a Carlos Mateo Martín. Eh, vamos a empezar con los casos de estudio. y En este caso es el caso de estudio del Sistema de Bicicleta Compartida de Madrid, BICIMAT. No sé si estás por ahí, Carlos. Eh, Carlos es director de Bicimat en la empresa de transportes de Madrid. Bienvenido, Carlos. Hola, buenos días a todos. Pues muchas gracias por la, la oportunidad que me dais de, de compartir nuestra experiencia con, con Bicimat en, en la ciudad de Madrid. Bicimat es el, es el sistema público de bicicleta compartida que, que tenemos en, en, en Madrid. Y, antes de todo, me gustaría contaros un poco, eh, un poco más de nosotros, quiénes somos. Eh, nosotros somos MT Madrid, eh, somos una empresa de transporte en superficie eh, pública, somos propiedad del, del Ayuntamiento, y nuestro, y nuestro core de negocio eh, siempre ha sido el, el autobús. Nuestro nuestra ADN viene del autobús eh, diariamente más de 2.000 autobuses eh, circulan por la ciudad distribuidos en 219 líneas. Eh, de unos años a esta parte, no nos conformamos con ser eh, el operador de buses de la ciudad y hemos eh, realizado una transformación de la empresa para, comparte, para convertirla en un operador global de, de movilidad en, en Madrid. Eh, dentro de nuestros servicios actualmente está Bicimat, como hemos dicho, y que por eso estamos aquí, tenemos una red de aparcamientos, explotamos la grúa, el teleférico de la ciudad y además tenemos líneas de negocio eh, relacionadas tanto con la publicidad como con la consultoría. Como podéis observar en los, en los datos, eh, a día de hoy somos casi 10.000 trabajadores los que formamos parte de la empresa. A nivel de actividad, eh, os puedo compartir, eh, así a grandes rasgos, que en 2019 movimos más de 400 millones de viajeros en nuestra red de bus y casi 4 millones de usuarios en nuestro sistema de bicima. Obviamente, el impacto del, del COVID eh, ha producido, produjo una reducción muy drástica de la demanda de la cual aún no nos hemos podido recuperar totalmente. Eh, podemos decir que estamos en un proceso de recuperación en el cual actualmente nos encontramos más o menos en el 80% de la demanda que teníamos en la, en la época prepandemia. Ya bajando a tierra, con Bicimat, estos son los, los principales eh, dimensionamientos del sistema. Bicimad está compuesto por 3.000 eh, bicicletas eh, completamente eléctricas. Eh, eso fue... La verdad es que han sido eléctricas desde el principio y, y ha sido una, fue una gran novedad en el, en el arranque del sistema. Tenemos distribuidas por la ciudad 258 estaciones. Además de Bicimat, que es un sistema basado en, en base fija, operamos también eh, lo que llamamos Bicimat Go, que es un sistema de bicicletas basado en free floating. Las bicicletas pueden acabar sus viajes en las estaciones o fuera de las estaciones. Y el número de unidades que tenemos asignado a este sistema es de 454. Podéis observar en el gráfico de evolución que, que realmente en los últimos años BICIMAD ha crecido casi un 70%, lo cual el crecimiento ha sido muy significativo. Aquí podéis ver la distribución de estaciones a lo largo de la ciudad de Madrid. Actualmente cubrimos un área geográfica de 56 metros cuadrados. Estamos muy presentes en el área más central de la ciudad y vamos ampliándonos hacia los cinturones exteriores. Eh, a la hora de comparar eh, la cobertura de Bicimaz con respecto al total del, del área de la ciudad, me gusta más compararlo con el área total de calzada, ya que existen un, unas grandes zonas verdes en la ciudad que podrían, eh, bueno, podrían falsear el, el dato que, que os pudiera aportar. Con lo cual, actualmente, os puedo decir que BiciMap cubre el 33% del área total de calzada de la ciudad. Y con eso cubrimos, damos servicio a un millón y medio de ciudadanos, los cuales disponen de una red desarrollada de, de bici compartida. Madrid tiene 3.330.000 ciudadanos a día de hoy y, como podéis observar por el ratio de, de área con respecto a la cobertura de, de, de usuarios, eh, la densidad de población en el área central de la ciudad es, es relativamente mayor que en los cinturones exteriores. Eh, sobre los usuarios, eh, podéis observar, nosotros tenemos tres tipos de usuarios aquí en Bicimap: los abonados, los ocasionales y los que llamamos de pago por uso. Los abonados son aquellos usuarios que pagan un pase anual eh, mediante el cual hacen uso del sistema con una tarifa reducida por uso. Los ocasionales son eh, usuarios que se dan de alta en el sistema por unos días, se dan de alta en los propios tótem de las estaciones y hacen uso del sistema con una tarjeta que obtienen del propio tótem. Y los usuarios de pago por uso que se implementaron a finales del 2020 eh, son los, los, los usuarios tradicionales que tienen hoy todos los sistemas de, de serie. Son aquellos que acceden al sistema a través de, de la aplicación, no necesitan tarjeta y pueden utilizar el sistema a través, de, a través del QR que hay presente en las bicicletas. Podéis observar que la evolución de usuarios en los últimos años eh, presenta grandes eh, desviaciones, ya que en 2020 tuvimos un, un crecimiento muy importante de usuarios, el cual eh, del cual ha, ha, se ha minorado un poco en, en 2021. Esto se debe al impacto, se debe directamente al impacto del, del coronavirus, ya que cuando acabó el confinamiento aquí en Madrid, eh, muchos usuarios entendieron y percibieron a BICIMAT como un medio de transporte muy seguro contra la transmisión del, del coronavirus y tuvimos un incremento de usuarios como nunca vimos en la, en la historia del sistema. Una vez se ha normalizado la situación de, de movilidad y la percepción que, que se tiene del riesgo del, del coronavirus y, y la relajación de las medidas, pues parte de esos usuarios han vuelto a utilizar el transporte público. Una de las ventajas que tiene, que tiene nuestra empresa es que disponemos servicios de transporte público, colectivo, disponemos servicios de bicicleta, e incluso nuestra red de aparcamientos, con lo cual nos permite apreciar realmente cómo varía la movilidad en la ciudad y, las, y los trasvases de usuarios que suceden entre nuestros sistemas de transporte público y el propio vehículo privado. En 2019, bicimá tuvo casi 4 millones de viajes, eh, una, una cantidad que se redujo en 2020 y en 2021 a 3 millones y medio, por diferentes, por diferentes cuestiones. Hay que poner en contexto también que, como se, se ha visto antes, el, el sistema en los últimos años ha tenido un crecimiento muy significativo, con lo cual, en 2020 y 2021, el sistema era mayor que en 2019, con lo que estas diferencias eh, se hacen aún más importantes. En 2020, Obviamente, el, el resultado que hemos tenido ha sido un, por impacto directo de la pandemia, que produjo incluso el cierre del sistema durante un periodo de tiempo de, de este año. En 2021 se juntan diferentes circunstancias. Empezamos el año con, un, con Filomena, que es como el nombre que le pusimos a, a una tormenta histórica de arena, de, de, de nieve, que tuvimos aquí en, en, en Madrid y que básicamente inhabilitó el sistema y el resto de medios de transporte prácticamente eh, por un mes, concretamente. Bicimat eh, no recuperó la normalidad hasta finales de enero. Esto se une a la propia reducción de movilidad que existe en la ciudad y se une también al episodio de vandalismo que sufrimos sobre el sistema. El vandalismo es uno de los grandes riesgos y de los grandes retos que tiene la explotación de estos. De, de este tipo de sistemas. Y, y tras el caso de Madrid, tras el levantamiento del toque de queda, el cual estaba relacionado con, con las medidas eh, COVID, tras el levantamiento del toque de queda, tuvimos un incremento exponencial de vandalismo que, bueno, que afectó de, de una forma importante el funcionamiento del sistema. Entonces, es otra de las causas que podemos añadir al, a, a la disminución de, de los viajes anuales con respecto a 2019. La caracterización de viajes diarios, bueno, la podéis observar en la slide. El, el top, el récord de usos que hemos tenido en Bicimac eh, es de 17.338 usos en junio del 2020. Eh, se dio en un, en un día laborable. Eh, se puede ver claramente que el uso del sistema es eh, mayor en días laborables que en festivos. Y, y esto se debe eh, principalmente a, a, a un dato que nosotros percibimos por las encuestas de, de satisfacción y de comunicación que hacemos con nuestros usuarios, en la cual se caracteriza que la principal motivación de uso que tiene Vitimac hoy en día es el transporte al lugar del trabajo y vuelta, y vuelta a casa. La estructura tarifaria que tiene el sistema es la que os muestro. Hay dos tipos de usuarios, como os he adelantado antes. Los usuarios que pagan por un pase anual en, en este caso, pagan o 15 o 25 euros dependiendo si disponen o no de tarjeta de transporte. Y, y este, este fee eh, inicial les permite acceder al sistema por, con un pago por uso reducido como el que, el que observáis, la primera media hora a 50 céntimos de euro y la siguiente media hora a 0,60. A partir de dos horas, el uso del sistema está en la estructura tarifaria está penalizado. Eso se debe a que en el diseño inicial de Bicimad siempre se ha considerado eh, Bicimad como un sistema de transporte y se quiere evitar que se utilicen sus vehículos como medio de ocio. Además, tenemos una serie de bonificaciones que se añaden a la, a la tarifa. Eh, que corresponden a cuando el, el movimiento que realiza el usuario va en pro de nuestra propia operación y nos puede quitar costes de operación. Eh, como decíamos antes, el rebalanceo es una de las actividades más importantes que se tiene que llevar a cabo en estos sistemas para mantener su correcto eh, funcionamiento. Si el usuario toma la bicicleta de una estación que está llena tiene un descuento de 10 céntimos, igual que si lo deja en una estación que está vacía, porque realmente a nosotros el operador nos ahorra costes de, de rebalanceo. Además, hay un, un descuento adicional que es por reserva de, de DOC en destino. Este descuento no es acumulable al, a, los de, a los relacionados con la ocupación de las estaciones. El otro tipo de usuario que tenemos son los ocasionales, los cuales, como os he dicho, pueden ser... Eh, pueden tener un, un pase turista de, de unos días o pues se pueden dar directamente de alta por la, por la aplicación y tiene unas tarifas de pago por uso que son las que las que muestra la, la, la diapositiva. En relación a la financiación del sistema, eh, en, en nuestro caso, el, el marco jurídico que nos une con el Ayuntamiento es un contrato de concesión eh, a través del cual... Nos, eh, se, nos, se nos ingresa una cantidad determinada por disponibilidad de unidades en calle. La distribución de ingresos la, la tenéis en la, la, tenéis en la, en la, en la diapositiva. El, el Ayuntamiento de Madrid a día de hoy sufraba el 61% del coste total del sistema y el resto del coste eh, es pagado por los propios usuarios que lo utilizan. Esta distribución de costes no está especialmente lejos de la que existe en el transporte público en general, el cual, el, el, el cual también dispone de, de subvenciones para permitir que las tarifas de acceso a estos sistemas sean, sean más populares. Nuestro contrato de relación con el Ayuntamiento nos limita, eh, porque las establece y... y y las define, nos limita las vías de ingreso que podemos tener en el sistema. A día de hoy estamos trabajando jurídicamente por cambiar esta, esta situación y poder acceder a vías adicionales de ingresos como las que, como las que se han expuesto en, en las presentaciones anteriores. La principal vía de ingresos adicional que a día de hoy, eh, por el marco jurídico, no, no podemos acceder y, y es obvio que es una vía principal de ingresos para este tipo de sistemas, es la publicidad y el patrocinio. Igualmente, pensamos en que podemos colaborar con entidades privadas para introducir BICIMAT en sus planes de transporte al trabajo o integrarlo en sus propios modelos de negocio, como puede ser las empresas de delivery, que utilicen BICIMAT para realizar los repartos. Además, consideramos que, hay una vía de, de mejora de, de ingresos si tenemos una integración total con el, con el sistema de transporte. Y asimismo, consideramos que eh, es positivo para el desarrollo del sistema el incluirnos en diferentes plataformas de movilidad Service para acceder a un mayor número de clientes potenciales. Finalmente, entra en nuestro roadmap también la participación eh, dentro de productos de movilidad, en los cuales se ofrezcan eh, paquetes de movilidad a los usuarios eh, en los cual, a través de los cuales puedan acceder no solo a Bicimat, sino a otros medios de transporte o a otros sistemas de sharing en la ciudad. A la hora de desplegar un sistema como Bicimax, eh, es muy importante el, el, el definir las, las ubicaciones de las estaciones. En nuestra experiencia, lo que hicimos inicialmente es un estudio de dimensionamiento eh, basado en la población por distrito y bueno, en otras variables eh, sociodemográficas de, de bueno, la población que, que, que en ellos habita. Esto dio lugar a un primer dimensionamiento del sistema para toda la ciudad, el cual nos sirve de base para afinar la puesta en marcha de las sucesivas expansiones de, de Bicima. Con esa base, como os he dicho, eh, cuando definimos las, las, las expansiones del sistema eh, enriquecemos el análisis con diferentes variables no solo la población y la caracterización sociodemográfica de la población que hay en los distritos sino que también utilizamos la caracterización del uso del suelo ¿ese área qué, qué, qué tiene? si es un área de trabajo, es un área comercial es un área residencial además eh, eh, incluimos en el análisis la localización de los puntos de intermodalidad con el resto de modos de transporte de la ciudad. Eh, miramos la propia conectividad que tiene la, eh, la red con el resto de red de transporte público colectivo. Igualmente con las infraestructuras ciclistas que existen en la ciudad y las rutas ciclables que no necesariamente tienen que basarse en carriles segregados, pero eh, es muy importante que entre un punto y otro del sistema se pueda llegar en bici de una forma segura. Y finalmente incluimos en el análisis la participación de grupos de interés incluyendo localizaciones particulares pues, de los ciudadanos, de las, de, las, eh, de, la, de las propias juntas municipales de los, de los distritos. Con todas estas variables y con una superposición de capas GIS, al final vamos obteniendo las localizaciones que entendemos óptimas para eh, instalar las futuras estaciones de bicicleta. Los principales retos a los que nos enfrentamos en la implantación es la provisión de las acometidas eléctricas que necesitan los sistemas de, de bicicletas eléctricas, el, las obras civiles que hay que realizar, el número de acciones que hay que llevar a cabo en toda la ciudad, las licencias, la propia, el propio proceso de provisión y contratación de la, de la energía. Es, es, es, hay que ser muy fino en la planificación para, para no llegar a bloquear el desarrollo del, del nuevo sistema. Además, un punto que hay que tener en cuenta, que muchas veces se nos olvida, es que a la hora de de, de desplegar un, un sistema desde cero a la calle, en algún punto necesitas recepcionar todas las unidades de bicicletas y hacer el ensamblaje de las estaciones. Con lo cual, hay unas necesidades de espacio que se deben tener en cuenta en esta, en esta implantación. Y, finalmente, la integración tecnológica del sistema a instalar con los propios sistemas del operador, que no es algo trivial. Eh, no pueden normalmente los operadores no pueden basar una, su operación en unos sistemas totalmente aislados del resto de la empresa. Y este es otro de los, de los puntos que, que hay que tener en cuenta. Si, además, eh, nos enfrentamos no solo a la implantación de un nuevo sistema, sino que vamos a retirar el sistema antiguo, es eh, otro de los grandes retos que tenemos es la convivencia de ambos sistemas, sobre todo cuando se pretende hacer el cambio de sistema manteniendo el, el servicio de bicicleta compartida. Y bueno, finalmente apuntar que las operaciones, una vez el sistema está implantado, es, por supuesto, el, el mayor, eh, la mayor fuente de coste que tiene, que tiene el operador. Y a la hora de, de, de describirlas o de dimensionarlas, creo que es útil esta, esta slide, a la hora de qué, qué hay que tener en cuenta. Porque, al final, es importante tener eh, bien ubicadas los centros de operaciones. Es importante a la hora de, de dar eficiencia a nuestras propias operaciones. Y luego nuestra plantilla se tiene que distribuir en diferentes cometidos. Tenemos que tener plantilla para mantener bicicletas. Tenemos que tener plantilla para mantener las estaciones. Una plantilla de atención al cliente y soporte técnico. Y la mayor parte de esa carga de, de, de personal que vamos a tener en el servicio se va a dedicar a la redistribución. La cual es, ya he dicho antes, un punto clave en el correcto funcionamiento de los sistemas de bici comparto. Además, estos sistemas eh, a día de hoy, aunque el mercado ha evolucionado bastante, eh, son sistemas relativamente jóvenes, con, muy, muy exclusivos y el aprovisionamiento y el stock de repuestos es un punto clave a solucionar y a facilitar. Pues sobre todo ahora que, que el, sabéis que el, el, los procesos de transporte están tan impactados, eh, se puede dar lugar a, a, a serios estreses del funcionamiento de, del sistema. Y bueno, yo con esto eh, espero haberos dado, dado una, una pincelada de, de, de lo que hacemos en BICIMAT. Ahí tenéis mi contacto para lo, para lo que necesitéis. Espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias Carlos es un ejemplo muy interesante también. Eh, ahora tenemos un ejemplo que es eh, liderado por la empresa pública de transporte de Madrid. Así es que es un caso bastante diferente al de tembici y ahora pasamos al caso de el sistema Ecobici de Buenos Aires. Así es que les doy la palabra a Alejandro Ock y Rodrigo landaburu. De la Dirección General de Gestión de Servicios de Movilidad de Buenos Aires. Así es que bienvenidos. Hola, buen, buenos días. Muchas gracias, María Rosa. Eh, la verdad es un gusto para nosotros compartiendo estas experiencias eh, y muy enriquecedoras para, para todos los participantes y nosotros también, como participantes, ver los sistemas que eh, están desarrollando en todo el mundo y cómo, y cómo impactan en las. Nosotros como Ciudad de Buenos Aires eh, venimos con un sistema de, de bicicletas compartidas. Bueno, como les comentaba, eh, Ciudad de Buenos Aires viene con una experiencia de, de sistemas de bicicletas compartidas de aproximadamente como más de 10 años eh, y ha pasado por, por diversas experiencias. Eh, si quieres pasar a la siguiente, Rodrigo. Nuestra, en nuestro desafío como, como ciudad de tuvimos digamos sistemas y iniciamos con un sistema totalmente público manual y con bicicletas muy muy básico fuimos creciendo hasta llegar a, a lo que hoy es el sistema de de Covici. y eso es un poco de lo que va a tratar nuestra presentación mostrarles eh, un poco la evolución de estos sistemas y eh, cómo llegamos a, al funcionamiento de hoy de, de cobisí que tiene una mezcla de eh, un poco todo lo que venía mostrando antes en las distintas experiencias. Por un lado, nuestro, nuestro partner en, en esta última licitación está en bici, con la cual tenemos un sistema muy similar al que, al que compartía eh, eh, Mariana, y también este, tiene una participación pública muy grande porque continúa siendo un sistema que tiene 30 minutos gratis los días lunes a viernes para eh, los usuarios eh, del sistema. Es una mezcla entre un sistema público totalmente integrado con la red, con la red de transporte y eh, tiende a este, tener distintas patas de financiamiento también. Después vamos a comentar en detalle, pero para darles un pantallazo general de qué es lo que tenemos aquí. Tenemos patrocinio, esponsoreo, pago por parte del de gobierno. Eh, estamos con el, con, cerrando algunos convenios entre privados que con... Financian a través de la compra de abonos el sistema y eh, publicidad este, con cartelería publicitaria en vía pública, no solamente el de las estaciones. Con lo cual es una mezcla de todas las patas financieras para poder solventar estos 30 minutos gratis que tenemos como, como ciudad a mantener. Bueno, un poco contando la ciudad de Buenos Aires, eh, tenemos una ventaja. Tenemos una topografía plana, un clima templado que nos permite desarrollar... Eh, muy cómodamente el uso de la bicicleta. A raíz de ello hay una fuerte expansión y uso de lo que es las ciclovías y la ciudad cuenta hoy con 267 kilómetros aproximadamente de ciclovías y se encuentra en expansión. Como vamos a ver en la presentación, eh, tuvimos un inicio en 400 estaciones del nuevo sistema, hoy estamos en 280 con 2.800 bicicletas y aproximadamente 400 viajes diarios. Estamos trabajando en todo un cambio cultural. Entonces en la presentación les vamos a mostrar no solamente cómo funciona el sistema, sino también los inconvenientes que tuvimos como, como, eh, en la operación diaria de este sistema y cómo tuvimos que trabajar para, para lograr hoy lo que entendemos es un sistema que es autosostenible y, y que va eh, evolucionando en el tiempo y podemos trazarlo. Pero queríamos mostrar nuestra experiencia porque también tuvo sus, sus, sus aristas, sus dificultades eh, y nos gustaría compartirla. Ahora, si les parece, Rodrigo Landauro, que es el gerente de Micromovilidad, les va a contar eh, un poco el desarrollo de todo lo que es el sistema a lo largo del tiempo. Gracias, Ale. Bueno, buenos días a todos y todas. Eh, como decía Ale, eh, la experiencia del uso de, de la bicicleta en, en Buenos Aires viene de, de larga data, en el año 2010. Iniciamos con el primer sistema de transporte público de bicicletas. era un sistema manual, un sistema muy, muy digamos, eh, armado desde, desde cero y, y con, poco, con poco presupuesto. Teníamos una visión de poder llegar a, a cubrir todas las áreas de la ciudad, pero había que arrancar con, con una prueba piloto, en donde queríamos analizar los patrones de uso de la bicicleta. Eh, nosotros creíamos que, que el uso de la bicicleta era muy incipiente, eh, se estimaba un alto nivel de robo y vandalismo, teníamos que entender los patrones. Y, y queríamos entender un poco la respuesta de, de la ciudadanía en general para, para el uso de la bicicleta. Por lo tanto, se instalaron las primeras tres estaciones, se compraron 72 bicicletas, y eh, era un sistema que era operado por el gobierno de la ciudad. Así fue como arrancó este el sistema de bicis compartidas en la ciudad hace más de 10 años. Acá pueden ver lo que, fue, lo que eran las estaciones manuales. Tenemos una primera etapa de diciembre de 2010 a abril de 2015, en donde se colocaron estas tres estaciones en la vía pública, como pueden ver, eran operadas por, por operarios del sistema de, de, del gobierno de la ciudad. Eh, se compraron estas bicicletas que, eran, que eran, se creían en ese momento que eran robustas, eh, o por lo menos eso, después lo, los nuevos sistemas nos mostraron que, que la robustez no era tal, eh, pero se buscaba que fuese robusta, eh, que tuviese una comodidad, digamos por eso tenía el caño, el caño bajo, que, que era un la gente la pudo usar sin, sin mayores problemas, no tenían cambios, era una bici con, con canasto para poder llevar eh, las mochilas y, y diferentes artículos que, que, que los ciudadanos quisieran llevar. Y nos pusimos un, un objetivo de que el color y el diseño sea distintivo para que no se mezclen con eh, el resto de, de las bicicletas privadas, para, para que se note que, que estamos buscando un cambio cultural y que estamos promoviendo el uso de la bicicleta en la ciudad. Eh, y la realidad es que, que el gobierno en general, el, el gobierno de la ciudad, se tomó esta, esta política muy en serio, fue lanzado por el, por el gobernador en, en aquel momento, eh, entonces se acompañó todo este crecimiento de la mano de, de todo el, el, el aparato político. ¿no? Eh, como pueden ver, estas tres estaciones se buscaban que, que se instalen en áreas de usos mixtos, en zonas de alta densidad poblacional, que, que sean lugares de intermodalidad, como hoy en día también las estaciones de Covici eh, están situadas, pero eh, compartían el espacio público con, eh, con plazas, eh, diferentes lugares donde se puedan ver y, y la gente pueda acceder de manera, de manera fácil a, a este tipo de transporte. Acá podemos ver un poco lo que, lo que era en, en aquel momento la red de, de ciclovías, contaba con 35 kilómetros en el año 2010 en zonas eh, pocas zonas de la ciudad, en tres subgrupos, y podemos ver en rojo dónde estaban estas, esta, primero tres estaciones, después se instaló una más, eh, en puntos eh, sobre ciclovías, para, para poder fomentar el uso de la bici. El equipamiento, bueno, como dije antes, eran jaulas ubicadas en el espacio público, operadas con dos asistentes, un software de gestión propio desarrollado por el gobierno de la ciudad, algo muy, muy sencillo, que, que le permitía a los usuarios solicitar la bicicleta, se entregaba en mano y quedaba registrado el, el alquiler. El registro era presencial, se presentaba un documento nacional de identidad, se, se presentaba un servicio a tu nombre y con eso eh, se podía entregar una bicicleta a, a Daniel. El servicio funcionaba de lunes a viernes, de, de 8 a 20 horas, no era 24 horas, y era completamente gratuito. Los sábados también había servicio de 9 a 15 para poder. Eh, acceder a, a estas bicicletas, eh, lo que dificultaba un poco el, la planificación de recursos los días sábados se tuvo que contratar gente únicamente eh, para este proyecto. Acá vemos como cuatro años después la, la red de ciclovías creció acompañado por, por el contexto digamos, de, de política pública, de, de fomentar los medios de transporte alternativos, se hizo una, una inversión en infraestructura fuerte, eh, pasamos de 30 kilómetros de ciclovías, como hemos visto en el 2010, a 137 kilómetros, la cantidad de estaciones creció a 32, entonces fueron cuatro años muy positivos del sistema que, que, que notaron una, una cierta adopción de, de las bicis, entonces se siguió invirtiendo en este en este tipo tenemos un resumen de lo que fue la cantidad de viajes por, por año, pasamos de estas cuatro estaciones en el 2010, eh, y fueron creciendo a razón de un millón de viajes por año, hasta, hasta el 2014, para sí tener 32 estaciones y 137 kilómetros. A partir de ahí, al ver este crecimiento continuo y sostenido, eh, se decidió hacer una licitación, un sistema automático, eh, que ganó una empresa llamada Certel, en donde se licitó, automáticas y ya pasamos a la etapa 2 de, de lo que fue el sistema de y en la ciudad eh, abril de 2015 a enero de 2019, acá se planificó un sistema de, de bicis compartido que se buscaba que fuese más rápido en la entrega de bicicletas, más fácil para, para los usuarios y las usuarias usar el, el, el sistema y no estar digamos interactuando con gente o esperando a recibir una bicicleta se buscaba que tenga más cobertura eh, y más disponibilidad, obviamente disminuyendo los, los costos eh, logísticos, de, de poder estar contratando a la gente y entregando las bicicletas, poniendo las, las guarderías como estaban antes, y también eh, mirando un poco lo que es el, el diseño urbano, no, no, no poner guarderías eh, que ocupen tanto espacio en la vía pública, sino ya estas estaciones que son eh, más teméticas y eh, que, que, que se, que se mezclan más con el paisaje urbano. Eh, Acá hubo un cambio de bici, un, no fue un gran cambio, pero sí el, la principal diferencia fue el pino reforzado, un poco como contaba Mariana, eh, del pino de, de, las, de las bicicletas de Temixi -bici, para poder anclarlas a, a las estaciones y se agregaron, eh, digamos, todos los elementos de seguridad necesarios, los ojos de gato, eh, tuertas de seguridad, eh, bueno, guardabarro ya, protector de cadena, también se empezó a, a mirar otro tipo de... de de cosas que los usuarios estaban necesitando para no mantenerse la ropa, etc., eh, como nos contaba Mariana. Y acá eh, lo que vimos es que eh, la gente estaba necesitando un espejo retrovisor, después nos dimos cuenta de que el espejo retrovisor era altamente vandalizado, por lo tanto eh, no, se, no se siguió utilizando. Vemos un poco las estaciones, eh, eran automáticas, de, de 14 a 28 posiciones, y tenían un apoyo y una estación manual, digamos, había, había operadores que podían dirigirse a esas estaciones para, para poder asistir a la, a la gente si tenía algún problema, eh, utilizando el sistema. Para el año 2017, ya o sea, tres años más tarde, la red siguió creciendo y la cantidad de estaciones ya era de 100, eh, de 100 ubicaciones. Bueno, el registro en esta segunda etapa pasó a ser una tarjeta virtual, la tarjeta Voz de Buenos Aires, donde los ciudadanos se registraban y tenían esa tarjeta para poder entrar las bicis. Y un detalle de que no te dejaba utilizar la, la bici que vos querías, sino que te liberaba alguna al azar. Eh, eso fue una de las críticas de más grandes que tuvo este sistema. Eh, ya pasamos a un sistema, de una aplicación, de, para poder ver la, la distribución de las y la disponibilidad de las bicis y en un, bueno, en un sistema de registro que funcionaba las 24 horas, en el sistema general de uso de bicis, las 24 horas son 7 días de la semana, a diferencia del anterior que era eh, con horarios. Esto también se, se hacía de manera online, y a través de la aplicación, o se podía hacer presencial, pidiendo un turno a través de, de los canales de, de gobierno, ¿no? que era el, el, el teléfono 147. Acá para el fin de, del sistema, eh, en el año 2019, tuvimos, llegamos a tener 200 estaciones y 2.500 bicicletas. Eh, ahí, como contaba Carlos, en Madrid también tenía ese, ese número de bicicletas. Eh, y una base de 300.000 usuarios que ya habían interactuado de alguna manera con, con este sistema de, de bicicletas. Dejando atrás lo que fue la etapa 1 y la etapa 2, tuvimos un, un nuevo objetivo de poder masificar el uso de la bicicleta en ciudad. Y, y iniciamos una etapa 3, ya con una licitación internacional para poder eh, dar servicio a, a, toda la, a, a toda la ciudadanía con, con bicicletas más robustas, con tema más, eh, digamos, de, de mayor eh, calidad, como, como es el que hoy tenemos. Y si sí, es una licitación internacional en donde ya no tienen bici. Acá pueden ver la, la bicicleta que, que contaba Mariana, es con por Itabú y Mastercard. Eh, y Tabú, bueno, acá en Argentina tiene, tiene sus operaciones y Mastercard también, por lo tanto, la bicicleta era naranja para, ver, eh, digamos, para cubrir las necesidades del sponsor y se puede ver con el logo de Mastercard ahí adelante también en los guardabarros y en, en las estaciones. Necesitó un sistema de 400 estaciones y, y 4.000 bicicletas. Acá, bueno, duplicamos ¿no? la, la cantidad de, de estaciones. Y, y de bicicletas que teníamos cubriendo los 202 kilómetros cuadrados de superficie que tiene la ciudad, eh, entendiendo también, como decía Carlos, que hay superficie que, que es, eh, digamos, zonas verdes. No, no tengo claro el número de, de la calzada, pero es un dato interesante para poder seguir mirando. Eh, esta la, la principal diferencia era que ya no lo operaba el gobierno, sino que lo operaba un, un operador ¿no? eh, a través de bueno en este caso. Eh, se licitaron bueno, estos dos inteligentes eh, que tienen comunicación inalámbrica a través del sistema Comet, eh, que, que es el que está, donde se almacenan los datos y da las órdenes para liberar las bicicletas, y también tuvo un cambio fundamental que fue el panel solar, eh, a diferencia de las estaciones anteriores que eran conectadas a la red eléctrica, ¿no? con todo lo que hizo, todas las dificultades que eso incluye, eh, o sea que estas pueden ser instaladas y quitadas en la vía pública en una noche con una grúa eh, y se pueden instalar en otra ubicación diferente eh, simplemente con una grúa y no hay que hacer una obra civil. La verdad que eso fue uno de los cambios eh, principales de este sistema, que, que al ser modular, eh, bueno, facilita mucho la, la operación y la instalación y, y también el, el movimiento de estas estaciones. Si, notamos que hay un cambio en la demanda o hay zonas donde, donde se requiere podemos hacer cambios de lugares de, de varias estaciones para, para poder satisfacer esa demanda. Bueno, ya vimos lo que era la bici de, de bici que nos explicó Mariana pero acá mostrar un poco el cambio de lo que fue la, la segunda bicicleta de la etapa 2 a, a la tercera bicicleta mucho más robusta, con el pino reforzado, eh, con un canasto con luces, bueno en definitiva es un cambio muy, muy importante para para, para el sistema eh, y la robustez que, que tenemos con esta bicicleta eh, es diferente a la anterior, no es ampliamente superado Bueno, estas, solicitamos un sistema anterior, un sistema con, con una bici Iconic, eh, después también empezaron a entrar estas bicicletas Fit, permitiendo la entrada de las tres bicicletas Fit, teniendo que tenían también una prestación eh, muy similar a la, a la Iconic, tiene un rodado menor eh, y la verdad que, que fueron aceptadas de, de muy buena manera por, por la ciudadanía. Las características de este sistema eh, son, bueno, como, como venía contando, el registro por tarjeta de crédito, débito o, o de manera, digamos, a, de manera virtual, a través de la aplicación, con, validando la, la identidad de cada persona a través de las bases de, eh, nacionales de identidad, un servicio que valide esa, esa identidad de, de las personas entendiendo de que, de que el que está en el, en el sistema es una, una persona real y también utilizamos el sistema de, de, de validación de tarjeta de crédito que ofrecen los bancos que tienen un sistema de desarrollo mucho más grande haciendo un, un pequeño débito de, de la tarjeta y devolviendo al usuario para poder validar esa identidad eh, en el caso de los que se si quieran con tarjeta de crédito y con tarjeta de débito y y de manera presencial se puede también realizar y, y poder acceder a este a este servicio. Bueno, no hace falta tener una tarjeta de crédito para poder hacerlo, pero los que deciden registrarse de esta manera. Eh, acá, bueno, el retiro de las bicicletas se hace a través de la aplicación, y es una... siguiendo con la línea de lo que veníamos en la etapa 2, pero es una aplicación común. Se, se pensó como un servicio gratuito eh, a toda la ciudadanía y, y de esta manera arrancamos el sistema con las 400. Minutos. Acá podemos ver un poco lo que es el mantenimiento de, de la flota, eh, lo que se hace día a día en Eres de Tembici, eh, preparamos un pequeño video que, que filmamos acá con prensa de gobierno para poder contar a la gente cómo funciona este operación diaria en el cachar, eh, Principalmente los ajustes que se hacen son con bulones y rayos, frenos y cambios, se hace la carga de GPS, pero mejor lo dejo acá a nuestro amigo Abraham que les va a contar cómo, cómo es el, el, la operación diaria. ...de VEA Eco Bici Porten Bici, donde se llevan a cabo todas las reparaciones a la flota de bicicletas, mantenimientos tanto preventivos como correctivos. Básicamente luego que la bicicleta ingresa a nuestro galpón, empieza todo lo que es el ciclo de reparaciones, en el cual se satisfacen las necesidades mecánicas con la cual la bicicleta ingresó. Se pasa al área de carga de GPS, en el cual se induce la energía para que el dispositivo funcione, para posteriormente avanzar al área de revitalización y limpieza, en la cual se hace toda la colocación de calcos también la limpieza al cuadro con productos químicos desengrasantes... Al concluir con esta fase de revitalización y limpieza, pasamos a lo que es la lubrificación de las partes mecánicas de la bicicleta para su posterior regreso a calle. Además de las reparaciones a las bicicletas, llevamos a cabo todos los tratamientos técnicos a nuestras placas, las cuales forman parte de las estaciones que están instaladas en calle. Realizamos acá todo lo que es la sustitución de partes, también mantenimientos preventivos, sustitución de piezas electrónicas, limpieza de contactos, en fin, todas las reparaciones que nos llevan a tener un sistema saludable y 100% operativo. Hoy en día estamos preparándonos para las temporadas de primavera y verano, en la cual por experiencia en los años anteriores, se incrementa la tasa de viajes por día, lo que igual impacta en la tasa de roturas por bicicleta así que esperamos que estos meses sean de mucho trabajo pero también mucha satisfacción no, Lo que les quería comentar es eh, también algo que puede ser muy útil para todas aquellas ciudades que, que se están saltando. nosotros en, durante la tercera etapa eh, tuvimos un, al ser bicicletas de tanta durabilidad y, y esto que decían antes Mariana, de, de, en bici, eh, las bici vino por 10 años. Tuvimos grandes problemas con el vandalismo y con mm, robos en el sistema. Esto generó que nosotros tuvemos, ten, ten, ten, hayamos tenido que hacer una serie de acciones pasar Rodri, por favor. Este, acá les mostramos un poco cómo, cómo empezaron a desaparecer bici, que es esta, el patrón de Violeta, y cómo este, empezamos a tener problemas en cuanto a la operatividad Siguiente, por favor, Rodri. Eh, entonces tuvimos que... Tomar una serie de acciones. Redujimos el sistema al 50%, eh, trabajamos muy fuerte en, el, en la instalación de GPS activos en las bicis, mmm, trabajamos sobre las bases de datos, eh, modificamos un poco lo que era nuestra, nuestra política respecto a, a, al sistema y redujimos el tiempo de uso a media hora, eh, chequeamos la validación de todos los datos y aquellos que no tenían tarjeta de crédito para valor las bicicletas. Le pusimos un sistema de presencial, pero requiriendo algunas verificaciones más de, de identidad, y pudimos de esta manera reequilibrar el robo. Eh, pasar al último gráfico, Rodríguez, el, el que muestra el reequilibrio, porque no vamos a llegar a, a todo esto, este, que finalmente, como ven acá, tuvimos una caída muy fuerte en la cantidad de bicicletas en el sistema, pudimos estabilizarlo, comenzar a recuperar la cantidad de bicicletas. Hoy de nuevo estamos dentro de las 2.800 bicicletas y una proyección en diciembre de volver a las 4.000 y las 400 estaciones. Pero no les quería dejar de comentar que tuvimos que tomar fuertes medidas para tratar de rebalancear lo que era el sistema y eh, poder generar de esta manera eh, una mejora eh, en los viajes, en, en la calidad del servicio y, y también eh, en todo lo que refería al funcionamiento. O sea, como ciudad fue un desafío. Hoy este es nuestro mapa. Eh, digamos, hoy estamos en estas 280 estaciones con 2.800 bicis, como ven, atadas las redes ciclovías. Y por último, este, pueden ver la proyección de cómo va a quedar el sistema en, cuando tenga de nuevo las 400 estaciones y 4.000 bicicletas que va a llegar a todos los barrios de la ciudad nuevamente. Eh, eh, ya estamos en todos los barrios, pero con mayor capilaridad y nos de descubrir de esta manera a toda la ciudad, de todos los usuarios, llegando a la de un millón. Gracias y disculpen el retraso. No, más bien, mil disculpas por haberles cortado. La experiencia de Buenos Aires realmente es muy enriquecedora porque eh, nos contaron todas las lecciones aprendidas que han tenido desde el inicio. Y Creo que de lo que sabemos de las ciudades que están aquí presentes, hay algunas que están empezando desde cero, pero hay otras que están volviendo a empezar. Conocemos varios casos de esos, como Quito, como Belo Horizonte, que están queriendo volver a empezar, que empezaron con bicicletas manuales en 2010 o por ahí y que ahora quieren pasar a un sistema mucho más eh, moderno, automático y demás. Y no es un paso fácil. Entonces, tener todos, toda, toda esa recopilación de información de lecciones aprendidas que ustedes nos mostraron es realmente, creo que muy valioso. Así es que muchísimas gracias, eh, Alejandro. Muchas gracias, Rodrigo. Eh, y ahora le quisiera dar el paso a eh, Ireri, Ireri Brumón, ella es subdirectora del sistema de bicicleta compartida de Ciudad de México y nos va a presentar el caso de Ecobici. Bienvenida Irene. Hola, buenos días a todas y todos. Yo soy Irene Ibromán, subdirectora de sistemas ciclistas en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y les voy a hablar de los, de los sistemas de bicicletas que tenemos en la ciudad. ¿no? Eh, el primero es este bueno, un poco de contexto de la Ciudad de México, la Ciudad de México es una de las zonas metropolitanas más grandes. Eh, tiene alrededor de 21 millones de habitantes y se realizan 36 millones de viajes diarios En todos los modos de transporte, de los cuales 11 millones eh, se realizan exclusivamente caminando. También eh, este. Es importante decir que el 50% de los viajes son de alrededor de 8 kilómetros o menores a 8 kilómetros de distancia. Entonces, considerando eso, actualmente tenemos dos, dos tipos de sistemas en la ciudad. El primero es el sistema EcoBici, que es el sistema de bicicletas públicas de la ciudad y que eh, no operado por la ciudad, pero es, forma parte del sistema de transporte público de la ciudad. Y los otros son nuestros sistemas sin anclaje que tenemos un proceso de regulación para ellos. Entonces, como les comentaba, este, este, es, eh, este es un mapa de la encuesta de origen y destino que se realizó en 2017. Se puede ver que hay muchos viajes que se realizan en la zona metropolitana que vienen a la ciudad y otros tantos que se originan dentro de la Ciudad de México que sale a la, a la periferia. Entonces, Ecovici se inauguró el 16 de febrero de 2010 del lado derecho pueden ver el mapa como está actualmente ¿no? Entonces, hace menos de dos semanas cumplió 12 años el sistema actualmente se, comp se compone de 6500 bicicletas de las cuales 340 son bicicletas eléctricas de pedaleo asistido eh, existen 480 estaciones de las cuales 28 son para bicicletas eléctricas en un polígono de 37 kilómetros cuadrados cuando se inauguró en 2010, eh, solo se inauguraron 85 estaciones y 1,200 bicicletas en 4 kilómetros cuadrados. Entonces, nosotros hemos realizado en estos 12 años 5 fases de expansión ¿no? para ir eh, creciendo poco a poco. De 2010 a la fecha se han realizado más de 74 millones de viajes en ecobici y los viajes eh, que se realizan en las bicicletas de COVID y representan el 11% de todos los viajes ciclistas de la ciudad. También es importante señalar que dentro del polígono de cobertura actual del sistema, se conecta con los cinco sistemas de transporte público de masivos y semimasivos de la ciudad, y sabemos por las encuestas de percepción con nuestras personas usuarias que nueve de cada diez viajes que se realizan en ECOBICI se combinan con algún sistema de transporte. También otra parte importante es que ECOBICI utiliza la tarjeta de la ciudad. Entonces con una misma tarjeta puedes acceder a todos los sistemas de transporte. Eh, aquí está una referencia de en dónde se ubica el sistema con respecto a la ciudad. Y entonces muchos se preguntarán por qué, por qué ECOBICI está en la zona central de la ciudad. Entonces, una de las razones es que esta zona es la que atrae el 40% de los viajes por todos los motivos, pero principalmente de trabajo y estudio. También es la zona que está más conectada con todos los sistemas de transporte, es una zona plana y tiene menos barreras urbanas. Y también, eh, como les comenté, nos permite ir haciendo el crecimiento de forma ordenada y colindante con el polígono original. Una parte eh, importante de, del sistema es que nuestras estaciones encuentran una distancia aproximada de, de 300 metros entre una y otra. La finalidad de esto es facilitar por un lado las rutas de balanceo y por el otro que en caso de que una persona usuaria no encuentre una bicicleta o un espacio para dejar la bicicleta en una caminata de cinco minutos puede acceder a otra estación y poder tomar la bicicleta. Eh, bueno, ahorita les les voy a contar el proceso de en estos 12 años hemos tenido un modelo de operación y un sistema de financiamiento y posteriormente les voy a contar que a finales de 2021 realizamos una licitación porque vamos a hacer todo un proceso de renovación y expansión. Entonces, durante to todos estos 12 años, ¿cómo, cómo ha funcionado el sistema? El gobierno es dueño de todos los bienes, es decir, todas las bicicletas, estaciones y vehículos con los que se realiza el balanceo eh, fueron adquiridos por el gobierno y se realiza un contrato de prestación de servicios con una empresa operadora quien se encarga de administrar, eh, dar mantenimiento y operar todo el sistema. Parte de este modelo lo que implica es que todas las membresías, o sea, todo, todos los ingresos por membresías de, del sistema son para el gobierno no forman parte del operador. Y cómo hacemos para poder eh, supervisar, o sea, la manera de supervisar el cumplimiento de este contrato es que tenemos un gran equipo de supervisión dentro de, de la Secretaría de Movilidad en el que se establece, en, en el contrato se establecen ciertos niveles de servicio para, para, para, tanto para bicicletas, anclajes, eh, Atención a clientes y, bueno, son distintos niveles de servicio y este equipo de supervisión tiene acceso en tiempo real al sistema. Entonces, este acceso en tiempo real permite estar eh, supervisando cómo se encuentran las situaciones, donde hay bicicletas, este, entre otras cosas. ¿no? También una parte importante de este equipo es que tiene una, una gran capacidad técnica, es tienen... Eh, ...la capacidad de toma de decisiones y hay una comunicación constante con el operador justo para poder identificar eh, cualquier falla que esté incrementando y poder tomar acciones para que ésta no, se, no, se, no crezca. Como les comenté hace rato, eh, hay una porción muy pequeña de, del sistema que está compuesto por un sistema eléctrico. Nuestro sistema eléctrico se implementó en 2018... Las bicicletas eléctricas permiten que tengamos eh, viajes más largos y cómodos, sobre todo en zonas con pendientes. A pesar de que la mayor parte de la ciudad es plana, eh, en los límites de, del polígono donde está actualmente Ecovici, hay unas pendientes mayores, ¿no? un poquito de 6%. Y a diferencia de las cicloestaciones mecánicas, nuestras estaciones eléctricas, se encuentran a una distancia aproximadamente, aproximada de dos kilómetros entre una y otra. También una ventaja de este sistema eléctrico es que nos permite incluir personas mayores o, o personas que tengan alguna limitante para realizar esfuerzo físico. ¿no? Había muchas personas usuarias que decidían no usar la bicicleta porque no les gustaba su, llegar sudados a su trabajo ¿no? o, o porque sentían que era demasiado esfuerzo hacer eh, el pedaleo. Con la bicicleta eléctrica hay, hay, hay menos esfuerzo para realizar el movimiento. Y una parte importante de nuestro sistema es que con la misma membresía eh, y el mismo costo tienes acceso tanto a bicicletas eléctricas como mecánicas. ¿Cuáles son las características de nuestra bicicleta eléctrica? Una es, de, es que es de pedaleo asistido. Esto quiere decir que la persona sí o sí tiene que pedalear para tener el impulso del motor de la bicicleta. Y no solo tener un, un motor, ¿no? O sea, como una motocicleta. También nuestras uh -huh. llantas son, son de 24 pulgadas. Eh, uh -huh. Nosotros tenemos topado el motor a una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora. Y la autonomía de, de, la, de las baterías uh -huh. es de 40 kilómetros. Otra parte importante es que estas bicicletas se cargan directamente en la estación. Y se puede eh, realizar una carga completa en dos horas. Eh, tanto las bicicletas eléctricas como las, bicicletas, como las estaciones eléctricas representan el 5% de la infraestructura total del sistema y el 80% de todas las refacciones de la bicicleta eléctrica es compatible con, con las refacciones de las bicicletas mecánicas. Entonces, eso permite tener cierto tipo de ahorros eh, en cuanto a temas de mantenimiento. He fictado algunos foros y contras de nuestro sistema eléctrico ¿no? Dentro de los pros es que permite viajes más rápidos y cómodos, permite accesos a áreas pendientes, hay un acceso a una mayor diversidad de personas usuarias y que todas nuestras bicicletas eléctricas tienen un GPS y entonces esto nos ayuda a, a la toma de decisiones en términos de políticas públicas. ¿Cuáles son los contras? Es que nuestro sistema, bueno, en general los sistemas de bicicletas eléctricos tienen un alto costo de implementación y mantenimiento, tienen requerimientos técnicos mucho más complejos para implementar las estaciones y pues tenemos también por otro lado retos ambientales en términos de la disposición de, de, de los desechos como las baterías. Entonces, como les comentaba hace rato, a finales del año pasado realizamos una licitación porque queremos, a 12 años, Sabemos que hay nuevas tecnologías en el mercado. Hay muchas más empresas que se dedican a, a los sistemas de, de bicicletas públicas que en 2010 cuando se implementó el sistema no había, no había solo dos empresas. Y también que quisimos eh, modificar el modelo de operación. porque Porque el hecho de que la ciudad sea dueña de todos los bienes, esto implementa muchísimo los costos para la ciudad. Entonces, ¿qué estamos buscando? que estamos buscando con esta nueva licitación que se va a, a implementar durante este año, es que el operador sea el propietario de los bienes, vamos a, vamos a renovar toda la flota actual, vamos a incrementar la flota, tanto la flota de bicicletas como el número de estaciones, queremos crecer de 6.500 bicicletas a más de 9.000, y en las estaciones queremos crecer de 480 a más de 687. También nos va a permitir ampliar la cobertura de nuestros 30 y 37 kilómetros cuadrados a más de, creo que eran 70 kilómetros, era alrededor de 70 kilómetros cuadrados y eh, ampliar la cobertura a tres alcaldías más. Y también queremos mejorar eh, la experiencia del usuario y del servicio. ¿no? ¿Qué vamos a hacer en este nuevo modelo de operación? Es eh, todas las tarifas de usuarios se van a ir para el operador porque esto le va a dar incentivos para también tener más ingresos y, este, y pueda mantener la operación de, del sistema. Les vamos a per permitir tener un patrocinador. Además, se les van a otorgar espacios publicitarios dentro de la ciudad. Y eh, también va a existir, existe ¿no? un contrato y va a haber un pago del gobierno. Y la finalidad de esta es que podamos mantener los niveles de servicio para las personas usuarias. ¿no? O sea, si nosotros es la forma en la que podemos eh, mantener un, una supervisión para con la operación de este sistema. Este, bueno, y ya sobre los sistemas de transporte sin anclaje, nosotros empezamos a regularlos a finales de 2018, que, que fue cuando llegó, eh, que llegaron a la ciudad. En 2019 se implementó se otorgaron permisos anuales a, a cuatro empresas. ¿no? Una, tres de ellas eran exclusivamente eh, vehículos eléctricos, tenía dos eran de monopatines y una de bicicletas, y la otra tiene bicicletas eléctricas y mecánicas, y es la única que se mantiene actualmente. ¿no? Las otras tres eh, empresas cerraron operaciones durante 2020, algunas derivadas de, de la pandemia, y otra porque se vendió a otra empresa y retiro todas sus bicicletas, y este bueno, los retos de, de estos sistemas es que a pesar de que tres de ellas eran totalmente eléctricas, la otra que se mantiene al final eh, in, al final eh, el 58% de su flota es mecánica, ¿no? o sea, también tiene que ver con un tema de costos operativos y de mantenimiento de las mismas bicicletas. Y una parte importante que nos permiten los GPS de los sistemas, bueno, el, el, como les comenté, el sistema de bicis eléctricas eh, tiene GPS y pues todos los sistemas sin anclaje tienen GPS, es que nos permiten identificar por dónde las personas usuarias transitan en la ciudad y esto nos permite implementar políticas públicas para poder planear e implementar una infraestructura ciclista principalmente. Y eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ireri. Disculpa que, que te haya apurado. Eh, hemos llegado ya al final de esta sesión y por el momento agradecerles tanto a los ponentes como a la audiencia por su participación. Ha sido una jornada muy enriquecedora y esperamos contar con su participación en futuros eventos. Muchísimas gracias de parte del equipo de Solutions Plus. Muchísimas gracias también a eh, Claudia Ribeiro y Andrea López Acevedo que nos estuvieron apoyando durante todo este proceso. Así es que esperamos verles en la próxima ocasión. Hasta la próxima.